¿Qué diferencia hay entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro? ¿Es mejor el iPhone 12? ¿Merece la pena o es mejor el 12 Pro? Pues hoy en este vídeo vamos a explicar y vamos a analizar todos los datos que nos da Apple y vamos a comparar el iPhone 12 con el iPhone 12 Pro aquí en el maravilloso mundo de Apple, así que no os vayáis. También os animo una vez más a que respondáis la encuesta para que me podáis decir qué cosas queréis que suba. Aquí tenéis las redes sociales del canal. empecemos el iphone 12 lo tenemos en todos estos preciosos colores si os fijáis es la sustitución al iphone 11 el blanco se sigue manteniendo el color negro también se sigue manteniendo el celestina se sigue manteniendo y luego tenemos el color azul oscuro que sería el sustituto del malva y el rojo que es un color muy parecido y han eliminado un color que sería el amarillo entonces el iphone 12 lo tenemos en estos cinco colores eso respecto al iphone 12 el iphone 12 pro dispone de cuatro colores que son el plata el grafito, así un color un poco tipo negro, pero no es negro. El color oro, que si os acordáis en anteriores iPhone, como el iPhone 6, pues es eh, dorado. Este es un poco un color un poco más tipo eh, amarillento, así blanco, pues un poquillo así, ese tipo de oro. Y eh, un azul como azul pacífico es un poco más clarito que el del iPhone 12. Entonces, bueno, pues ya a partir de aquí pues tenéis todos los colores, sabéis los colores. Eh, pero bueno, eso no es lo que más importa. Lo que más importa son las utilidades. Así que ahora vamos a hablar de las capacidades que pueden hacer cada uno y en qué se diferencian. Los materiales de estos móviles son eh, de aluminio y otro es de acero inoxidable. El iPhone 12 se corresponde con aluminio y el iPhone 12 Pro es de acero inoxidable. Por eso el iPhone 12 Pro notaréis que pesa 30 gramos más. La capacidad que tiene el iPhone 12 es 64 GB, 128 GB o 256 GB. La capacidad del iPhone 12 Pro está disponible en 128 GB, 256 GB o 512 GB. Daros cuenta de que en el iPhone 12 Pro han eliminado la opción de 64 y podéis eh, tener un iPhone con un espacio de casi eh, medio terabyte. Esto es una decisión personal y tenéis que eh, pensar para qué lo vais a querer utilizar porque si cogéis la opción de 64 GB tal vez necesitéis más gigas y más espacio. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis acceder. Eh, son los enlaces a la página oficial de Apple, el del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Y también os pongo los cargadores y todos los accesorios. Las pantallas son las mismas. No hay ninguna diferencia. Son OLED Super Retina XDR que se ve genial. Hay una pequeña diferencia y es que el brillo es diferente. El iPhone 12 Pro tiene más nits que son 800 y los del iPhone 12 son 625 nits. Pero al usarlo día a día no se va a notar absolutamente nada. Los dos tienen el chip A14 y es, un chip el, es el más avanzado de todo lo que ha fabricado Apple en torno a iPhone y iPad y nos va a permitir eh, poder jugar a unos juegos increíbles que no, no se nos va a quedar atascado el móvil en ningún momento ni nada. El iPhone 12 tiene 4 GB de RAM y el iPhone 12 Pro tiene 6 GB de RAM. Los dos graban en 4K y hasta 60 FPS. Eh, la verdad es que la calidad de fotos también es la misma. No hay ninguna diferencia, solo que el iPhone 12 Pro tiene un poquillo mejor el ultra gran angular y el zoom en el modo retrato, pero lo demás es lo mismo. El iPhone 12 no tiene escáner lidar, mientras que el iPhone 12 Pro sí lo tiene. En los dos dispositivos tenéis hasta 17 horas de reproducción de vídeo. Yo estoy haciéndolo con eh, un vídeo de YouTube del propio canal en el que enseño el iPhone, do, el iPhone X y el iPhone XR. Y en este caso, en la parte justo de las cámaras y del modo retrato. Aquí tenemos más información sobre la batería. Tenemos en los dos de streaming de vídeo, es decir, de hacer directos. Tenemos hasta 11 horas seguidas y de reproducción de audio para escuchar música y esas cosas hasta 65 horas. Es decir, más de un día. En conclusión, seguro que ahora muchos estaréis diciendo, entonces al final, ¿cuál me compro? Vale, pues yo os daría eh, mi opinión y mi opinión es que si simplemente lo queréis porque os gusta Apple y ya está y porque sí, eh, pues compraros el iPhone 12. Eh, si a lo mejor queréis mucho, mucho espacio, yo que sé, trabajáis con muchas, mucho almacenamiento cogeros el iPhone 12 Pro, que tiene 512 GB y, y poco más, porque el iPhone 12 Pro es para aquellas personas que mm, necesiten algo un poco más, pero si no, cómprate el iPhone 12 porque no hay casi ninguna diferencia, las diferencias son muy pequeñas y todo es casi igual, eh, y no como el año pasado entre el iPhone 11 y el, y el iPhone 11 Pro, porque sí que hubo muchas más diferencias. Así que esta es mi conclusión. Bueno, este ha sido el vídeo. Eh, espero que os haya ayudado. Y bueno, pues hasta aquí. Recomiendo que os suscribáis. Porque de verdad que subo cosas interesantes. Y os animo que respondáis por favor la encuesta. Porque ahí es, ahí es donde me podéis dejar... Eh, sobre todo no solo en la encuesta Sino también en los comentarios Pero en la encuesta ahí es, donde se me, es, ahí es donde se me guardan Las vuestras expectativas Y todo Así que por favor os lo vuelvo a pedir Y las redes del canal Las tenéis aquí ahora mismo En pantalla Y pues nada Hasta la próxima